¿Qué tal? Bienvenidos, en esta ocasión pues vamos a hacer la apertura de Missing Defenders Como pueden ver, Y es que vamos a, a ver, vamos a ver si nos sale alguna baronesa O alguna de las cartas pues que, que van a ser más buscadas ¿no? eh, Tenemos las reimpresiones de los Gate Guardians. También tenemos algunas cartas nuevas McKnight, por ejemplo, muy bien Esta es una muy buena reimpresión, la verdad es que pues es muy muy útil Y pues también tenemos aquí una posible eh, Collectors Rare, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos suerte para que no salga. Los IBs también son buscados por alguna razón, me parece que tienen que ver con el eh, tema de los Cash Tira. Y pues recuerden que aquí tienen, eh, bueno, las partes de los Gate Guardians y también vienen estas nuevas fusiones. Por ejemplo, aquí está el de el viento y el agua. Me parece que en total son tres, no sé si, no recuerdo si son tres o cuatro fusiones. Y bueno, aquí ya este, spoileamos nuestra primera Ultra, que es Teardrop de Rica Queen. Vamos a continuar. Laberinto eh, Heavy Tank. Imperial Iron Wall Muy bueno Y Alcei Ah, también viene en reimpresión De creo que pues, Yo creo que a esta altura Muchos de los jugadores de Sprite ya la tienen Otra vez Este, nos salió Utopia Rising Fotón Orbital Aquí parece que viene Alguna de Una rareza alta y perfecto, Wake Up Your Elemental Hero. Esta este es una fusión, la verdad es que eh, el arte es buenísimo. Y pues bueno, como pueden ver vienen aquí varios, varios héroes. No sé, creo que por tan solo por el arte vale vale bastante. Bueno, vamos a continuar, Kid Guardians Combined. Estos son los, me parece que son, sí, son los tres este partes de Gate Guardian y pues bueno es parte del nuevo soporte de Gate Guardian que la verdad es que se, se ve bien se ve bien Gate Guardian este es el eh, Thunder and Wind que este arte me gusta bastante se ve, se ve muy bien listo vamos a seguir con el Y también viene reimpresión de eh, Solemn Judgment, Evolution Bards, muy buena carta, la verdad, para hacer OTKs. Listo, este también es una reimpresión muy buena, la verdad es que esta carta es bastante, bastante nostálgica. Vamos a ver, aquí viene algo bueno. Y perfecto. <risa> bueno, pues ya nos sale una Collectors. En esta ocasión es un John Mark Set Doll. Muy bien, la verdad. Muy bien. Entonces, recuerden que esta es una de mis rarezas favoritas por el tema de las texturas. Si pueden ver, eh, hay, hay ciertas texturas que son como unas rayitas circulares. Bueno, vamos a seguir. Creo que ya no es... Bueno, esta es la super... Esto es muy curioso. A mí me ha pasado que, que vienen mucho este, repetidos a la Collector Rare junto con otra otra este de la misma... Eh, no, no de la misma rareza, pero sí la misma carta. De hecho, nos pasó con... El número F0 venía la collectors Y después venía la Ultra Y pues creo que ya No nos va, a, no sé Tal vez nos salga una Ultra más No estoy muy seguro Pero eh, si no, pues bueno Ya con esa Collectors Llevamos dos Ultras y una Collectors Que está muy bien Overlay Network, perfecto Y vamos a ver Utopia Rising, muy bien Vamos a ver, Solemn Judgment. Muy bien, esta es la reimpresión que les decía. Eh, no trae un, un muy buen ratio, pero eh, si tienen suerte, les va a salir uno o dos en su caja. Y pues yo creo que sigue siendo una de las cartas más fuertes del juego, al menos como Omninegador. Get Guardians Combine. Nuevamente, listo. Vamos a ver eh, el agua y el trueno. Y la verdad es que como habíamos visto en los ratios Este tema de las fusiones Se iban a, a repetir bastante Entonces por ahora Vemos que va bien el ratio Evolution and burst Listo pues ya estamos por terminar Vamos a ver los últimos dos Que la verdad es que aún hay chance De que nos salga alguna eh, ultra Super Sol del Ritual Parece que aquí está Vamos a ver si es de las buenas Y Dual Academy bueno. La verdad es que muy buena esta caja. Trae tres ultras y una collectors. Que pues la verdad es que muy bien. Spellbook of Fate. Listo, pues vamos a hacer el recuento. Pues nos salieron tres ultras. La primera fue Teardrop de rica Queen. Después esta muy buena carta, la verdad también me gusta bastante. Que es Wake Up Your Elemental Hero. Después tenemos a Duel Academy, también. Pues creo que no es de las buenas... Y por último, la Collector Rare Hunter Mark Get Set Duel. Y pues listo, en esta ocasión vamos a seleccionar a la favorita como Wake Up Your Elemental Hero. Pues nada más que por el arte. Eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, considera suscribirte y nos vemos en el próximo Yugin Box.